Bueno, hola a todos gente, soy Fede y estoy con un nuevo sorteo para el canal esta vez vamos a estar sorteando unas case para Trove que sinceramente no sé muy bien qué traen pero me parece que es una nueva clase y una nueva montura o algo así para participar tienen que seguir los pasos del link que les voy a dejar en la descripción y algo importante es que las cases van a vencer el primer lunes de septiembre, así que los que ganen tienen que ser rápidos, no se pueden colgar. Y nada gente, nos vemos en el próximo directo. Chao.